número redondo y que duele bastante, 7%. A nivel país, exactamente. Esto lo vamos a compartir porque vamos a hacer la comparación, no justamente que tiene que ver con Mendoza y con la Nación. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, estuvimos allí muy cerquita. Aquí en Mendoza 6.9% eh, y aquí tenemos los datos que también revelan lo que es la inflación durante estos ocho meses, ¿sí? O... Recordemos que estamos evaluando agosto del 2022, que marca un 58,2%. Exactamente, 58,2% solamente en lo que va del año, sí. ocho primeros meses del 2022... 79%, 79,1% el acumulado interanual, es decir, desde agosto del 21 hasta este momento en el que estamos parados hoy, ya con un septiembre que no se ha mostrado muy desacelerado, pero probablemente con algunos numeritos menos en el país y en Mendoza. Totalmente. Bueno, vamos directamente al país, lo decías vos recién también, cuál es la relación... Bueno, ah, perdón, antes de pasar al país, repasemos los rubros que más aumentaron o que más subieron aquí en la provincia Dale. de Mendoza... Y tiene que ver con la educación, mirá qué fuerte ese porcentaje. 13.6% en comparación al mes anterior, ¿no? Estamos hablando a julio. Bueno, eso es el porcentaje en educación que está como en el primer lugar por el número. Le sigue otros bienes y servicios, 9,5. Acá, ¿qué es lo que se incorpora el tema de los combustibles? Claro, el aumento de los combustibles, obviamente también por, para ver no la importancia de este número. Que ya llevamos cuatro en lo que va del año. Usted lo ha dicho. Bien. El equipamiento y mantenimiento también del hogar, que este también viene como en ascenso uh -huh. mes a mes. ¿no? Lo hemos notado en los distintos meses o en los meses anteriores, 9,2%. La indumentaria desaceleró un poquito, pero ahí está, ¿no? En, claro. en ese porcentaje alto. Recordemos que hoy tenemos un 79 interanual, pero indumentaria ya venía por encima del 100% interanual en meses anteriores. Exacto. Así que Llegando no lo... casi a un de 80 en estos meses que va... Cuando bajó, cuando claro. bajó en 80. Y 7,3 alimentos y bebidas, fíjense, los ítems que es más... Este, llevan hacia adelante estos números inflacionarios, uh -huh. todos por encima de ese promedio del 7 con el que cerró el INDEC. Y ahora sí, sí, algunos datos, en este caso sí. también a nivel nacional, este 7%, 56,4 el acumulado y un interanual que también empieza a encender alarmas, 80% prácticamente. Totalmente, bueno, estos son los números. Vos fíjate que con la provincia de allí muy cabeza a cabeza, podríamos sí, decir. Como suele ser. Está exactamente. Y lo que decía recién el indumentario, que no lo quiero dejar pasar, el 80% en lo que va de este 2022. Claro, ya pasó, tremendo. como decías vos el 100%, 110% inclusive la indumentaria. Que es como el rubro más importante eh, eh, que ha tenido no y que ha sufrido los efectos de la inflación. Y en, en el, el que el impacto se ve claramente porque baja el consumo. Nos uh -huh. Lo dicen cuando salimos a hacer notas y a sondear a ver qué piensan en los diferentes comercios. Nos dicen, bueno, empieza a venir menos gente o el que llevaba tres bolsitas lleva una sola. Bueno, nos queda compartir esta información. El índice de precios al consumidor durante todos estos meses. Claro, el interanual que hablamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, eh, estos son los picos no que hemos tenido. Claro. Fijate lo que fue en marzo, 6,7% y fíjate este dato, solamente en dos meses hubo desaceleración. Sí. Abril y mayo bajó del 6,7 al 6, después bajó del 6 al 6,1 y ya ahí empezó el respingo. Bueno, y ahora una desaceleración en agosto, pero sostenida solo esos dos meses, abril sí, y mayo. Exactamente. Bueno, veremos entonces cómo se va. Hoy tenemos también un invitado muy especial. Hoy uh -huh. economía full en el noticiero. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar también, enseguida lo vamos a presentar nuevamente a un economista reconocidísimo que está aquí con nosotros para... No sé, pobre, siempre lo llamamos para que nos aclare el panorama. No sé si el panorama está claro. ¿No es Arjón el que dice, vamos aclarando el panorama? Exactamente, la canción de los pingüinos en la cama. Eso, pero, pero no, no sé, vamos a ver en un ratito nada más. Si uno es economista tiene que saber que es como una especie de arquero que tiene todas estas preguntas y alguna respuesta tiene que dar. Total, Dibu, necesitamos al Dibu Martínez. Lo vamos sí. a tener en un ratito nada más. Bueno, vamos a hablar y vamos a escuchar, mejor dicho, al presidente de la nación, Alberto Fernández, que se refirió. Se refirió justamente a estos números y a la situación del país. A ver qué decía Alberto, dijo que hay que que darle pelea y claro, recordó que julio y agosto por el propio Ministerio de Economía ya se dijo iban a ser los meses más difíciles. Vivimos un tiempo asiago, después crecimos el 10,3%, llevamos seis meses creciendo a un ritmo del 6%, recuperamos 1.200.000 puestos de trabajo para argentinos y argentinas. ¿Está todo terminado? No, falta un montón. Tenemos que darle una pelea clara a la inflación que nos cuesta mucho combatir, porque gran parte de esa inflación es derivada del contexto mundial. Pero tenemos que dar la pelea para que los salarios de los que trabajan alcancen. Y nosotros no vamos a ceder en esa lucha. Bueno. Allí está. No es nada que los argentinos no, se, no sintamos ni vivamos cada uno en su hogar, ¿no? de darle pelea de, sí, claro. de saber que estamos atravesando una situación compleja, pero bueno, a no bajar eh, las ganas ni la esperanza. A no bajar las ganas ni la esperanza y desde la política no bajar el impulso de, justamente, Sobre todo. decisiones y políticas públicas para bajarla. Sebastián Laza está con nosotros y queremos, y bienvenido antes que nada, darte ah. la bienvenida a esta edición central. Hacerte varias preguntas. En primer lugar... ¿Qué es lo que ves? Se veía venir que Julio y Agosto iban a ser complejos, eh, hubo algo que te llamara la atención, todo fue por los carriles más o menos predecibles, ¿En? ¿Qué, ¿qué observás? Entró de lleno Julián Inmacio, vos a verás a que no te dio la bienvenida y dijo él, vamos, vamos de una. Él habló del arquero, <risa> el Claro. de Totalmente, tiró varios penales. Con no hay precalentamiento <risa> <por el> arquero, <risa> de una. Bueno, no, mira, no, no me sorprende y no me sorprende que hasta fin de año siga igual. En economía hay algo que los economistas les llamamos inercia inflacionaria. Uh -huh. Es cuando la inflación se te empieza a meter en los costos. ¿Cómo uh -huh. se meten los costos? A través de los salarios. Los sindicatos que esta inflación, ustedes lo mostraron muy bien ahí en el gráfico donde se va viendo cómo la inflación va pegando saltos. Sí. Uh -huh. Hasta febrero venían en un ritmo de 3, 4 mensual, no más, 2, 3 mensual. Uh -huh. Después salta a niveles de 4, 4, y medio, 5, y ahora está en niveles de 7. Esas dos subas, al escalón de 5 y al escalón de 7, a los sindicatos los agarró desprevenidos. Uh -huh. Recuerden que a principios de año, cuando se empezaron a hacer las negociaciones salariales, la mayoría de los sindicatos, el REM, ese de las uh -huh. expectativas del mercado, andaba por una inflación del 50, 60. Claro. Los sindicatos pidieron aumentos salariales en torno a ese valor, con cláusula de revisión, que es lo que te permite una válvula de escape, pero a ver, los aumentos que otorgaron fueron esos. Bien. Cuando se empieza a disparar esto en, a, a los finales de Guzmán, ahí los salarios empezaron a quedar totalmente atrasados con la inflación. Bueno, ahora no. Ahora todas las cláusulas de revisión se están abriendo y todo eso está pasando los costos de las empresas. Los aumentos, la empresa que te dice, che, pero estoy aumentando salarios. Sí. Si vos estás aumentando salarios ahora ya a otro ritmo, ya los costos de las empresas aumentan a otro ritmo. Entonces te dicen, bueno, yo tengo que seguir aumentando al 7 mensual porque estoy dando ah. aumento de salarios ya a un ritmo del 7 mensual claro. entonces ahí ya se te hace lo que los economistas le decimos inercia inflacionaria porque la ya se agarra una velocidad la inflación que no la puede frenar de una uh -huh. y esto ya le mete también una cuestión de, de interrogante al próximo gobierno claro. porque a ver ¿qué es lo que espera el mercado? el mercado espera que el próximo gobierno solucione la inflación uh -huh. lo que esperan de masa es que de alguna manera evite la explosión y lo está haciendo Como de todo. llegar, lleguemos. Lleguemos. Uh -huh. el, lleguemos. Plan, el plan uh -huh. llegar. Sí. Massa tiene mucha más de espalda que Batakis, mucha más de espalda que Guzmán, yo diría que está mucha más de espalda que el presidente. Uh -huh. eh, de, y de hecho está mostrando, fíjate fíjate, le han dejado hacer un leve ajuste hasta inclusive en educación y salud, que eran rubros que no se esperaba que pudiera tocar este gobierno. Está consiguiendo un aumento de las reservas, va despacio, pero o sea, no está mostrando malos indicadores Massa. Sin embargo, la inflación sigue en un ritmo del 7 mensual y las primeras dos semanas de septiembre vienen a un ritmo del 7 mensual también, con datos de las consultoras porteñas. Entonces, esto le mete también una, un gran interrogante al próximo gobierno, que probablemente sea la oposición, nadie lo sabe. Cuando vos tenés esta inercia inflacionaria, no podés esperar una baja fuerte de la inflación de una, salvo que mandés la economía a una recesión. Si vos mandás la economía a una recesión, como en el año de la pandemia, ¿cuánto dio el índice de inflación en la pandemia? 36. 26%. Claro. Y venía de un 50% de más sí. uh -huh. ¿Pero por qué? Porque la economía quedó 10 puntos. Sí. Claro. Entonces ahí se moderan los aumentos de salarios, los aumentos de precios, porque nadie vende. Entonces esto, ya mirando para 2024, que es cuando viene el nuevo gobierno, si no aplica un plan de ajuste fuerte que mande a la economía una recesión, que no lo van a hacer porque son políticos... No les conviene, o sea, no, no es un, una buena mirada más hacia ellos, obviamente. Es impopular, a claro. ver, es, es lo que tendría que haber hecho Macri en el 2015, y no se animó a hacerlo. Si Macri en el, perdón, 2016, Macri en el 10 de diciembre de 2015, todo el mundo esperaba un fuerte ajuste en el 2016, no lo hizo, no bajó nunca la inflación después. Claro. El próximo gobierno, que no sabemos de qué signo político va a ser, pero que tiene que hacer un ajuste para enfrentar la inflación, porque ya estamos con la inflación más alta del mundo, del mundo. Cuando ¿no? lo ves de Latinoamérica, los países que eres. Superamos a Venezuela, Gisela. Exactamente, por pues eso te digo. Nos quedan dos o tres países ahí que están por encima: Sudán del Sur, República Democrática del Congo. Bueno, es, es terrible estar diciendo bueno, pero, estos países, ¿no? Pero, países? Yo creo digo, que no ya estamos ahí. Si <risas> voy a analizar. Creo que no pasan los tres dígitos todavía. Pero ya, ya lo voy a tampoco. revisar. Nosotros tampoco. No, bueno, ya estoy haciendo proyección ah, anual. la proyección claro. anual. Entonces, todavía no hemos llegado ahí, sino que es la proyección que estemos allí. Es que estoy seguro que va a pasar. Nos economistas no nos equivocamos en eso. ¿Más del 100, sí. Sebastián? Más del 100. Entre el 95 y el 100, 102 sí. va a estar. Claro. No, ya se debe venir la tendencia. El 31 de de Julián. Sí, sí. más del 100. Ya se debe venir, Julián. Sí, sí, sí, sí. sí absolutamente. No, no, no hay manera de, de equivocarse. A ver si ya septiembre, con más haciendo un ajuste y con el dólar calmo, el dólar paralelo está calmo, uh -huh. estamos, seguimos en nivel del 7% no claro, hay cambios ahí. No hay manera. La economía uh -huh. se está enfriando a poco. Sí. Pero igual, ya agarró una inercia. Esto. Por esto es lo que decís del próximo gobierno. O sea, de acá no podemos esperar de lo que reste de este 2022 y 2023, hasta que en las próximas elecciones, que esto se pueda desacelerar y, y ver un panorama totalmente distinto. Es como aguantar nada más esta realidad. Mira, las proyecciones de las consultoras de Buenos Aires, a mí me sí. llamó la atención. Ellos pronostican un entre un 95 y un 99 para este año para el año que viene un 85. Uh -huh. Yo discrepo, pero bueno, son las consultoras de Buenos Aires. El año que viene es electoral. Claro. Y uno, uno eh, imagina que va a pasar como todos los años electorales. Hay más gasto, público. hay más medidas populistas, hay más gasto público. Yo opino lo mismo que vos, por eso estoy en contra de lo que han dicho las consultoras de Buenos Aires, pero probablemente ellos estén esperando un enfriamiento de la economía uh -huh. y con un enfriamiento quizás una moderación de los aumentos salariales... Ahí está el tema, ahí quería apuntar, digo, ¿cómo entender un enfriamiento de la economía si, como vos explicabas, muchos de los costos responden a aumentos salariales? Y este es un gobierno que se embandera detrás de esa idea de que los salarios superen a la inflación, cosa que no logra hacer todavía, pero va a seguir intentándolo, es lo que uno imagina en un proceso electoral. Yo creo que el año que viene vamos a estar en niveles inflacionarios parecidos a este, y eso va a ser un gran mérito para Massa, porque evitar que la macro explote, evitar que la inflación suba más que este año, son méritos, digamos, en un paciente que está delicado. Pero yo ya miro ya más a 2024 con el próximo gobierno. Sí. Si no se hace es un plan de ajuste fuerte, que por ahí políticamente no puede ser conveniente, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir. Cuatro años con una inflación que gradualmente va descendiendo. Así tipo escalón de... A de a poquito. Ahora, eh, si no queremos mandar la economía, a una recesión fuerte. Hay economistas, por ejemplo, los que están en la Fundación Mediterránea, que plantearon la posibilidad de que estos números fueran el indicio de una posible hiperinflación, o por lo menos de un engrosamiento mm. vertiginoso, muy rápido y muy elevado de las cifras. ¿Ves esa posibilidad? ¿Ves ese horizonte mínimamente latente o, o es... ...apresurado plantearlo así. No, una hiper en el sentido de Alfonsín, no. No, acordate que con Alfonsín se llegó a... ...en, en el pico de la inflación estábamos en el 3.000 anual. Sí, pero ellos durante... dicen que seis meses antes de ese 3.000... ...estábamos en 80. Sí, no, pero no, no, no están dadas las condiciones... Eh, ...no es un gobierno... ...en la época de Alfonsín había una financiación... ...nunca se cortó la financiación del gasto público... ...con emisión monetaria. Ahora, ahora? ahora hay... Lo que es el gasto público operativo, sí, para lo que sigue habiendo emisión monetaria es para la bendita bola del ELIX, que ah. es, son esas letras, esa base monetaria paralela que cada vez se le paga una mayor tasa de interés y esa tasa de interés el Banco Central para pagarla emite moneda y después la vuelve a retirar. Hace, es un juego muy raro. Y es complejo encima de explicar. Complejo. ¿Cuánto dirías que, que bajó la emisión? Porque nosotros, cuando le preguntamos a los economistas, nos dicen: bueno, hay inflación porque se emitió mucho en el 2020, mucho en el 21. El gobierno de Macri también emitió. Y una vez se queda como diciendo: bueno, ¿será todo la emisión como causa? O a veces se simplifica diciendo: es la emisión. ¿Cuánto dirías que se cortó esa maquinita de imprimir billetes ahora que llegó masa y que tiene que cumplir con esas metas también de, de no emitir tanto? Lo que cortó más es la financiación del tesoro. El, el Banco Central, por su carta orgánica, tiene un porcentaje que puede emitir de, que puede hacer de emisión monetaria para financiar al tesoro, uh -huh. más aún una de las primeras medidas que anunció es el corte, es eh, sí. emisión cero para eso. Después hay emisión monetaria, a ver, hay, hay determinadas, eh, el Banco Central va jugando entre la compra de dólares, con la venta de pesos, hay, hay un movimiento de base monetaria que no, pero lo que se cortó puramente es la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Pero vuelvo a repetir. Hay emisión monetaria para pagar intereses de las lelix. Lo que pasa es que después de eso se vuelve a retirar, las lelix es un bono, se vuelve a retirar esa base monetaria con este bono, pero claro, ese stock de bonos sigue creciendo, entonces las tasas de interés que tenés que pagar, el monto en tasa de interés cada vez mayor, sí, claro. entonces tenés que emitir, volver a retirar esa cantidad de dinero que metís, emitís. Entonces lo que te va creciendo, a lo mejor no te crece, la base monetaria total, pero te crece esa bola paralela del ELIX... De ...que le va a tener que pagar intereses. Uh -huh. Y eso también juega en las expectativas del dólar, en las expectativas de, de, de inflación también. Hay una, hay una cuestión que vienen advirtiendo algunos especialistas y es que... ...la Argentina en definitiva necesita manejar el tema del gasto, pero sobre todo incrementar sus ingresos... ...y se espera una sequía importante. O sea que la, el ingreso de dólares por la vía del campo en este contexto internacional... ...que parece virtuoso a pesar de, de la desgracia de la guerra podría tener un declive importante. Me pregunto por esto, eh, porque hay que cumplirle al fondo también. Hay que sostener esa cuestión tan fina de cumplirle un fondo monetario que si no nos correría una deuda, nos dejaría en, en default. ¿Cómo se le cumple al, al fondo monetario sin los dólares que se esperan y con una inflación cercana al 100%? Ese es otro de los grandes problemas. ¿eh? Va a ser muy difícil cumplirle al fondo monetario en todas las metas. Yo creo que va a haber una renegociación de ese acuerdo, pero uh -huh. no no creo que el Fondo Monetario nos mande a un default. Uh -huh. Ahí sería muy complicado, ahí podría llegar a ponerse muy nervioso el, el mercado de los dólares paralelos y traccionar ahí unos puntos más de inflación. Pero no creo que el Fondo Monetario nos, nos, nos, deje, nos, no, nos quite la mano porque Massa está haciendo gestos. Ya lograr que, vuelvo a repetir, <coughs> hayan anuncios de ajuste, haya, a ver, un dólar soja a 200, por más que desde el punto de vista de la teoría económica sea algo bastante gracioso, porque parece un Black Friday, digamos, sí. 30 días y se termina la oferta, pero, a ver, es eh, son medidas impensables, están diciendo el campo, che, liquiden a un dólar mayor, durante es reconocer una devaluación, es reconocer que el dólar no vale 140, claro. vale mínimo 200. Pero son... es también hacer algo con la brecha que tenemos, digamos. Es, tenemos esta condición, hay que hacer algo. Tal cual. Massa está haciendo cosas que eran impensadas un año atrás que Cristina permitió. Malabares. Malabares. ¿No? Y lo están dejando. Claro, lo está dejando claro. Cristina. Entonces ya es algo, es un gesto que el Fondo Monetario lo va a valorar. Yo no creo, no creo que nos quite, nos suelte la mano. Creo que va a llegar este gobierno a 2023, e inclusive con alguna chance política puede llegar. Eh, masa No creo que gane, pero puede llegar con alguna chance, va a ser el que, el que mejor mida seguramente. Pero vuelvo a repetir, yo, yo estoy mirando a 20, 20, al próximo gobierno y realmente nos vamos a tener acostumbrados a convivir con una inflación alta si es que no deciden en el primer año hacer un ajuste drástico y fuerte del gasto público, que eso sí puede bajar expectativas, pero claro, va a ser un primer año con una recesión Fuerte. Claro, importante. Importante ya la selección Una última mía puede sí. ser, eh, traduzcamos esto, eh, cuestiones de fondo monetario, inflación o ajuste fiscal a, los, a las variables más delicadas. ¿Cómo puede impactar toda esta charla que hemos tenido sobre valores como la pobreza y el empleo, mm. vista hacia el escenario de mediano plazo? En la pobreza va a ser estragos, en la pobreza e indigencia creo que va a seguir subiendo por los salarios... Los salarios en blanco van siempre detrás de la inflación. Imagínate claro. los salarios en negro. Olvidate. Van más, todavía más detrás. En la pobreza va a ser estragos. En el empleo, no necesariamente. No neces quizás el empleo privado registrado viene recuperando, eh, que es el empleo en blanco, uh -huh. viene recuperándose en todo el país y en Mendoza también. Eh, quizás eso sigue. En Mendoza están dando muy bien el turismo. Hay algunas actividades que están dando muy bien en Mendoza. Están traccionando empleo. Eh, Lamentablemente son algunas de las que tienen mucho empleo en negro, ¿no? Como claro, turismo y hotelería y gastronomía. Sí, superior al 50%. Eh, pero están dando bien a nivel país, todavía. El, turi el turismo va a movilizar mm -hmm. mucho. El turismo en, en Mendoza mide, entre efectos directos e indirectos, mide más de 10 puntos el Producto Bruto. Y mm -hmm. a nivel país también. Pero en lo que es pobreza e indigencia no, va, va, va a empobrecer sí. a más gente, desgraciadamente. Va a impactar por eso, más. Total. Niveles inflacionarios elevadísimos para que los salarios los. Los alcancen, así que sí. desgraciadamente. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias bueno, por venir. Les traje la, la nota alegre. Del... La, la nota alegre de la jornada. Realidad, de la... la realidad. Este... La el... realidad. Totalmente. totalmente, gracias, Sebastián. Chao.